Perfecto, ya tenemos la cámara limpia. Vamos que ya la familia ya está medio acostado todos, ¿vale? Así que nos no vamos de Nochebuena a celebrarla corriendo como un tonto, corriendo un poquito por la montaña, no mucho, un poquito por la montaña, pero poco trozo y lo demás asfalto, ¿vale? Vamos a celebrarlo, ¿vale? vale. Son las... Ah, ah vale, me que era once y pico, no, no. Las 22.58 y hay nueve grados. Ahí, pues, nueve graditos, ¿vale? Así que, bueno, nada, me paro a mirarlo en el coche. En el coche puede marcar ocho, puede marcar 10 pero no hace frío, frío, ¿vale? Está bastante bien. ¿Qué hacemos en estos tiempos? Mirar cómo estamos de radiación, porque hay momentos en los que la radiación de la antena sube, la suben bastante. Entonces, hay que vigilar, porque, bueno, a veces le meten fuerte y no es cuestión de estar por ahí corriendo, pillando una antenita, otra antenita con la cabeza, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo está cómo estamos, ahora luego enseño la ropa, varios tipos de ropa. Eh, vamos a ver cómo está la anterilla, ¿vale? Vamos a ver cómo está la bueno, la antenilla, el router. Yo siempre, vale. El router está marcando, bueno, veis, está un poquito fuerte, es decir, está un poco como siempre, pero no están en los momentos jodidos, jodidos. 1600, 1400 ¿eh? el router. Vale, no está. no está jodido, jodido. 1300, ¿Vale? 1, 1, 1 voltímetro. No está en los momentos. No está en los momentos jodidos que teníamos. Tenemos la bici. En los momentos jodidos que teníamos eh, 17.000. Hay 17.000, ¿eh? Ya ves. Vale. Vale. Vamos a, a explicar un poquillo las cosas que. Las cosas que llevo. Así un poco para 9 grados. Vale. Apagamos esto. Bueno, si la Alexa no dice que tenemos 9. ¡Alexa! ¿Ah? <ríe> ya está atenta. Bueno, esto, como hay 9 grados, además yo ya he estado en la calle antes y ya veo más o menos que no hace mucho frío, puedo ir con, con los gemelos al aire, ¿vale? Así que me llevo calcetines cortos, cortitos, ¿vale? No me llevo chaqueta, porque tampoco vamos a hacer 2 o 3 horas ni nada, no tenemos tiempo, toque de quedar a la 1, son las 11, vamos a ir a las 11 y cuarto, así que eh, llevaremos un cortavientos ¿vale? pero eh, no lo vamos a llevar, lo dejamos para otro lado eso si fuera por debajo de 8 grados, ¿vale? 8 grados. hombre, si vas rápido y hace 6 grados y vas rapidillo, con un entreno corto no hace falta el cortavientos pero si hace ya 6 grados consistentes, 5 grados y cosas así sí que hay que llevarlo, ¿vale? entonces, ¿qué vamos a llevar de arriba? pues nada, vamos a llevar una chaqueta que no tiene ningún misterio a ver si vamos a aguantar un poco así bueno, luego me la veréis puesta. Pero nada, una, una chaqueta con un jersey, una camiseta un poquito así medio gordita, ¿vale? Tampoco es la, Esta no si es la rota o no, porque tengo una rota y. Mira, esta es la rota. Esto es la suerte, rota de una carrera. Pues yo ahí la tengo, ¿vale? Tampoco la cosa sí que no Si vais por la montaña, tampoco vamos a ir luciéndonos, ¿vale? Y ya está, tiene reflectantes, es blanca, te ven por la noche, va bien. Y esta siempre digo que de 8 grados para arriba, ¿vale? Si, si vemos que 8 grados para arriba, pero hasta 10, 12, no más de 10, 12, porque haría calor, ¿vale? Entonces, si hace menos de 8 grados, sí que llevamos esto, pero llevamos otra capa. Le metemos una chaqueta de membrana, metemos un cortaviento, metemos lo que sea, ¿vale? Bueno, si hiciera más frío, como decimos, llevaría los largos, ¿vale? Pero como no hace frío, pues no me llevo los largos. Entonces, bueno, esto va para este lado, esto va para este lado... El buff, no lo llevamos porque va a ser una horita y ya digo, no hace mucho frío, si no llevaría el buff. También, vamos a echar el otro calcín para el otro lado. Llevo riñonera, pero bueno, eso al final depende de la tirada, lleva riñonera o llevas otra cosa. De foco frontal voy a llevar este que está muy bien. Es a mano, es decir, es, es manual. Pero esto alumbra a la muerte, son unos mil lúmenes. O sea, alumbra a la muerte, va, ¿vale? está súper bien y ya está. Eh, porque además, si voy a grabar, si no fuera a grabar con la GoPro, pues podía ir con uno más flojito para verlo justo el camino. Pero para grabar con la GoPro es que entonces no vería nada. vale eh, Guantes cortados, esto sí que lo voy a llevar porque voy más cómodo. Me da como un, no sé, voy mejor, ¿vale? Eso sí, para 9 grados con los guantes voy un poco más cómodo. Si hiciera 11 o 12, no, ¿eh? pero para, para 9 sí. Eh, luego, pues llevaría piratas si hiciera más frío. Que esto es una valla pirata, ¿vale? Yo tenía parte del culo, malla pirata, ¿vale? Y ya está. Pero como ya digo que no hace mucho frío, pues bueno, pues me llevo esta malla que es por encima de la rodilla. Es como si fueran las faldas, por encima de la rodilla. Pues malla por encima de la rodilla cortita, ¿vale? Esta es la parte de atrás del culo, el bolsillo. Y con esta, eh, pues bueno, te queda la rodilla libre y como corre un poco más suelto. Tiene protección arriba, que es bastante dura de aquí arriba, comprime bastante... Para lo que es los lumbares, para no hacerte daño, para tirar muy largas y me va muy bien, me va mejor que la otra para tirar muy largas si no hace mucho frío, porque no me destrozo tanto la espalda, ¿vale? Y ya está, no hay mucha más historia, luego lo llevo los auriculares colgados de aquí y la luz, la luz porque para que te vean por detrás, si pasa algún tramo de coches, pues que te vayan viendo, ¿vale? Esta dura 3 horas 20, entonces si no vas a hacer más de 3 horas 20, llevo esta. Si haces más, si es más de 3 horas 20, llevo otra, otra más gorda. Y si no, lo que hago eh, es que la enciendo más tarde. <risa> la enciendo más tarde, los tramos que no hay peligro, no la lo enciendo, los tramos de peligro la enciendo. Y ya está, y con eso salimos, ¿vale? Así que voy a cambiar, que como veis, ahora estoy de... Llevo esta, voy a llevar estas bambas pero otras. Estas son las castadas y llevo a las new para las 1800 V10, pero unas que están menos castadas que son las que uso para cobrar, ¿vale? Esta la uso para, para calle, en su momento eran para correr, pero ya se han pasado los kilómetros y ya solo valen para calle. No valen para correr porque la amortiguación ya se baja, ¿vale? Y ya está, así que me voy a cambiar y ahora vamos para allá, ¿vale? Venga. Y el relojito, aquí tenemos la 11 y 5. ¿eh? Ahí tengo el relojito. Bueno, esto ya va, esto ya va bien, ¿vale? Me he puesto al final estos, me he acojonado un poco y digo, hostia, digo, así si luego voy a estar pasando frío. Digo, va, venga, va, entonces hemos dejado malla corta, no la pirata, pero con, con de estas, ¿vale? Con, con media un poco más largas. No me acaban de convencer tanto, porque parece como que te frena un poco, pero bueno, no es mucho. Y es hoy vamos a hacer en realidad una activación, ya sabes. Un calentamiento para entrenar mañana. Lo llevamos el móvil, lo estamos cargando. Cogemos, y ya digo, la riñonera sobre todo, porque tengo que llevar al móvil. Si no tuviera que llevar el móvil... Pues, hombre, podría... A ver, sí que me gusta llevar algo de isotónica, alguna cosilla, pero... Pero que podría ir un poco más... el móvil lo metemos en este hueco, de aquí, se graba. Aquí, en este huequecito. Ahora le meto un, una especie de, de papel, para que no coja sudor. Bueno, es como un plástico acolchado, aquel de bolitas. ¿Vale? De aquella de... ¡pam! Que, que se, se revienta. Y ya está. ¿Veis las bambas? Estas son las de calle. Yo las distingo, porque... Coincidió que esta partida, vamos a decir, veis que tiene más naranja aquí, y esta tiene menos. Tiene menos trozo naranja, yo la distingo por eso. Pero la marqué, no me acuerdo de las marqué por aquí. Me hice una marca. A estas, ¿no? a esta les puse rotulado aquí. Vale, da igual, ¿vale? Esta la dejaremos por aquí. Y ahora, pues ya, ya prácticamente ya salimos. ¿Vale? Es, eso, voy a coger... Eh algún orejón yo tengo aquí, aquí tengo unos orejones que no, que lo han hecho largo y no están buenos y entonces tengo aquí aquí vamos a ver todas las miserias y aquí tengo orejones, los auténticos los de melocotón, los auténticos auténticos, ¿vale? los buenos los buenos, buenos los gordos ¿vale? y mira, bueno, no da igual, a no enredar tengo los de Presec que son los de albaricoque pequeñitos, pequeñito, los de Alberco, o algo así que, pone, que sale en, en Catarán. Y esos son más pequeñitos, ¿vale? Pero si puedo, los de melocotón son un poco más grandes. Y ya está, voy a coger dos, por ir sobrado, porque para 10 kilómetros, ¿eh? Entonces, daría, en realidad con uno, pero bueno, va. vamos a coger dos. Si fuéramos a hacer una sesión rápida, cogeríamos uno, ¿vale? Porque diríamos, no, no, para no llevar peso y tal y cuatro. Cogemos dos, ¿vale? No cogemos pan ni nada, no tengo no tengo bizcocho, <ríe> no lo hemos acabado entre los pájaros, la familia y dos, no hemos acabado el bizcocho que tenía aquí, o sea que no tengo bizcocho para añadir, así que vamos con bizcochos. Y luego llevo aquí una. Ahí detrás, llevo un sofá que ahora lo vamos a. está chupado, eh, ahora lo vamos a poner con nada, un poquito de agua es de 500, le vamos a poner 250. Menos, 2.50 que lleve un poquito de isotónica floja flojita y ya está no me lo tengáis en cuenta los tiempos ¿eh? que entre que meto la cámara la guardo aquí en un bolsito, la saco y tal bueno mirad que hoy noche buena veis las luces no hay algún sitio más con luces pero bueno que sí que es noche buena estamos en navidad vale venimos para acá tenemos un pequeño tramo de montaña pequeñito un kilómetro o casi menos ¿vale? y luego cuando vaya acercando al pueblo que está a unos 4 kilómetros de aquí de casa puedo ir por un sitio que acojona un poco porque hay jabalís y pero bueno, llevando esta luz en principio vas un poco más tranquilo porque puedes enfocar más lejos un poco más tranquilo si llevas poca luz vas más cagado porque ves dónde pisas pero no puedes mirar lejos no puedes mirar nada lejos pues no llega si llevas el de la bolita así que sé sí, a ver sí, hay que ser más lucecillas por ello alguna lucecilla más pues nada hay un poco de neblina que es típico eso hace que no haga frío. Ahí igual lucecilla atrás para que me vean un poco. claro no hay dios Si eran las once y media o por ahí cuando salió ahora. Así no marca. Once y 29 O sea que me queda hora y media. Una hora y media me detienen y me llevan al cuartel por estar. Echando el virus por ahí, por el monte. ¿Eh? Bueno. Ahora cogemos el caminillo de montaña. Vamos haciendo muy tranquilos. Pulsaciones, pues vamos a ver. 146, 147 pulsaciones contando que era subidilla y vamos hablando flojo ahora ya sacaremos la, la antorcha cuando se acaben estas pocas farolas que hay vamos no, a sacar, ¿eh? esto es otra cosa, ¿eh? pasada, ¿eh? Tiene tres tipos, ahora en la parte más oscura os lo enseño. Bueno, espera, donde no haya casas, da lo hay un par de mastines pero estar encerrado en casa, o sea, que tampoco pasa nada. Bueno, esto es campo. ¿Veis la niebla? Tampoco es que haga calor. Pero bueno, 9 grados. He mirado el coche y el coche marcaba 9 grados, o sea que estaba bien. ¿Vale? Y entonces estos es campos. Fijaros cómo va la linterna. Mirad. ¿Ves? Permite ¿Veis el polvito? Permite. Ahora porque hay niebla, pero permite llegar súper lejos y ver cualquier luz, cual, o sea, cualquier punto, aunque esté alejado. Aunque esté alejado, permite ver. Entonces, luego, si quieres ya ir por el camino, abres, abres foco, abres foco y ya puedes correr bien. Pero si, por ejemplo, tienes que mirar un camino, estás perdido, esto va fantástico al llevar el foco así: que lo puedes abrir y cerrar el foco. Si lo que ha un poco más potentillo, pues así, más pequeño. Pero bueno, es tontería, así, así va perfecto. Bueno, ahora ya estamos en la parte de no hay farolas. Esto ya la montaña, digamos, cerrada. Pues venga, para la grabación voy a, a acabar el tramo de, de montaña. Y luego paso al asfalto, carrafarola, y ya podremos grabar con un poco más de luz. ¿Vale? Pues es que te da un vuelco el corazón cuando ves un jabalí que se esconde. Pues sí, había uno ahí atrás. Era medianillo. Pequeñito tampoco, mediano. Pasa es que ha hecho como un giro, como un poco quiebro de esconderse, pero a la vez mirarme y digo, hostia. Entonces lo he enfocado como para alumbrarlo un poco. Porque digo, vaya vale, que se decida a venir para acá, para mí. Y ya está, se ha, se ha ido, se ha escondido pero eh, me ha pasado o sea, a 5 metros 5 ¿eh? metros ¿eh? no estaba 4 o 5 metros o sea lo que pasa es que he cometido el error de no dar voces yo cuando voy solo siempre hago jep yep yep voy dando alguna voz así yep de vez en cuando y entonces eh, ellos se van con tiempo y he cometido el error, pero tal vez un poco tonto, porque con el pedazo de fuego que llevo y el mundo de los pies debería haberme movido. pero se habrá despistado. Y es un fallo mío, no es decir Yep. Bueno, ya pasamos a la falta. Ahí estamos. Ya está. Ahora tenemos allí a la derecha. A ver, sin foco. Bueno, por ahí, por ahí es por donde subo normalmente. Que luego subiré por ahí. Y por allí es por donde bajo normalmente. <ríe> Así que mira, ahí se ve. Hay niebla y no se ve con toda la potencia que tiene que tener. Y eso es el LED, eso que veis así que hace esa forma Son las soldaduras del LED las dos puntitos de arriba negro Son la soldadura del LED ¿Ves? Y ya está. esto tiene tres... Espera, voy a explicar Lo de las potencias Tiene tres potencias Y luego tiene SOS Y, y pánico Mira, a ver, vamos a ver con la normal Esto sería la, la máxima potencia, ¿vale? Luego Esta es la mediana Esta es la floja, lo vuelvo a repetir vamos a pasar por la grande, la grande, la mediana, la floja, esto es eh, pánico y esto es SOS, que yo sepa, aunque yo no entiendo mucho en bolsa, esto es SOS y ya está, y el otro punto pasa otra vez, son cinco, eh, cinco posiciones, ¿vale? Máxima, mediana, mínima, eh, pánico, que es el destello que es para asustar, o bloquear un animal que se, que, que, que se vuelva un poco loco, decir, hostia, qué tanta luz, que no que pierda un poco el rollo, ¿no? Y, y luego el, el otro que es SOS, pero sepa que no entienda alguien, pero bueno, yo ya que veo cómo va en esta y en muchas linternas del SOS, si yo un día viera ese símbolo, viera eso en, en alguien, yo viera que veo una luz que hace esos ritmos, diría, hostia, es alguien con SOS. Lo reconocería el ritmo, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir. Así que por aquí ahora hacemos una bajada. Todavía no, lo voy a parar de grabar. Y... y proseguimos el camino. Esto es el orejón. Me lo he comido entero. Porque para no estar... Eh, llevo la cámara y todo el rollo y no puedo estar... Sacando, manchándome las manos, ¿vale? Eh, bueno, voy a enfocar con esto, ¿Me acabamos antes. Así me veis mejor. Pues esto está solo, solo. No hay nada. Eso es un bar, bueno, un restaurante famoso que es Cancivilli. Y esto es el paseo de la iglesia de, del pueblo, ¿vale? Que tira para ahí. Yo ahora cogeré y me desviaré hacia la izquierda, al, hacia el cementerio, que está, bueno, ahí subiendo una cuesta, de unos 45 positivos, más o menos, ahí. Y eso, eh, subiremos esos 45 positivos. <coughs> Poco luego hay como 5 después, un poco así, un poco 5 o 10, ¿vale? y luego hay la baja de los jabalíes. <ríe> yo es que esto de ir por la noche con, con los bichos no lo llevo bien, pero al final me tengo que uno mismo se tiene que un poco obligar para eh, para al final, pues que ¿cómo te diría, tienes que acostumbrarte psicológicamente a todo, porque en las carreras a veces nos tiramos toda la noche en una ultra te tiras toda la noche por ahí corriendo y vas solo, y vas solo, a veces lleva a alguien delante o detrás, pero muchas veces vas solo, y ahí lleva ahí hay de todo, entonces tienes que acostumbrarte un poquito a, a espabilarte psicológicamente, y decir, esto es lo que hay, esto es lo que hay, llevar una, una luz y ya está, yo el camino lo conozco, aunque se si me no apague la luz, pues a tientas más o menos salgo, a tientas más o menos salgo, o sea, un poco de claridad de la luna, que hoy creo que, que como hay niebla yo creo que no habrá nada, pero bueno, si no con el móvil, ¿vale? y ya está, así que vamos a subir para arriba, a hacer la cuesta esta y voy a enseñar y, y seguimos, es como un atajo, vale, y luego ya un trozo de montaña y, y ya está, prácticamente, ya hemos acabado porque ahí hay casi cinco habrá cuatro y medio, rodeamos un poco por el pueblo y subimos ya por el asfalto este de aquí y ya son 5 de ida, 5 de vuelta, más o menos más o menos, eh y ya está y ya hemos hecho una activación tranquilo, si la activación fuera un poco más rápida pues haríamos 5 kilómetros, no haríamos 10 pero como es muy tranquila grabando podemos hacer si como no es una carrera, simplemente es entrenar mañana, pues entrenamos y ya está, da igual que rindamos más que menos eh, está la subidita y ahora para arriba arribita aumento de la distancia Eso no se entiendo bueno llevo 102 positivos ahí se ve 102 y 87 negativos vale ahora ya dejamos esto y vamos al tramo un poco más de vale bueno, es un tramo corto pero en montañita eh ya está, vamos a cambiar, ahí, eh, entonces yo si por ejemplo veo algo sospechoso, pues yo tiro así, <risa> vamos sí, digo, a ver, a ver, a ver, <risa> va uno cojo ¿no? y dice, espera, espera, tiro allí a ver, a ver, a ver qué hay, ¿sabes? El, el cuadrado este, y si no, pues abre el foco y ya está, que, que se ve bastante con el foco abierto, pero no, no sé, no lo tengo que enfocar. entonces ahora cuando lleguemos a esto hace un poco de repechoncito llevaremos 105 o 110 positivos y yo la referencia siempre es así es el kilómetro más o menos si voy fuerte yo llevo un kilómetro hora iría casi a 11 por hora que son 5.30 al kilómetro pero esos son los días que yo me encuentro muy bien muy bien y eso es raro esto es lo normal 10, 10,2, 10,1 10 por hora si es el kilómetro es cuando llevo aquí que son 110 positivos unos 3 kilómetros y medio o algo así, ¿vale? ¿Y por qué? Porque también hay que decir que entreno para tirar largas y entonces, eh, o sea, son tiradas largas de 30 kilómetros, a lo mejor, o 30 y pico, entonces no puedes salir fuerte. Y dirá, oye, eres muy lento, así el kilómetro. Ya, pero es que tengo que hacer 30 o 35 kilómetros. Entonces no puedes reventarte porque luego al final sales perdiendo. Luego al final pierdes más. Luego en la parte final no puedes subir las cuestas corriendo. Luego las cuestas de vuelta las tengo que hacer andando y al final desperdicio media ahí entonces al final yo opto por hacer lo que va un poco más equilibrado para todo, ¿vale? Que se subir a un nivel que no quemo piernas, que no, quemo, que no gasto demasiado corazón, no pasarme 156, 157 pulsaciones y ya está. Pero 156, 157 en los momentos que apriete un poco, una subidita un poco más viva y tal. En plano no voy a 150. voy a entre 152 si voy un poco, 153 si voy un poco fuertecillo y 147, 148 si voy, digamos, tranquilo si voy normal, 149 más o menos, ¿vale? un coche, cosa rara vale, pues nada, vamos a ¿Eh? aquí hay otro sitio que es un sitio que yo entré a la cuesta luego de allí, de allí luego para la izquierda y arriba la loma, ¿vale? y ahora nos vamos a meter por aquí por esta cadena ahí hay otro camino que va para el pueblo nosotros nos vamos a meter por esta cadena Llevo la música pero ya se me ha pausado Y ya no la pongo en marcha Es un rollo para hablar y para todo Y aquí pues hay conejitos Y otras cosas más gordas Pero bueno, vamos a intentar tener suerte Y que no haya cosas más gordas Que me oigan Le iremos dando una vocita yep, De vez en cuando Para que ellos digan Que viene alguien, me aparto Y nos ahorramos el susto ellos y yo los dos Nos ahorramos el susto todos vengo con bamba de asfalto y por aquí no pasa nada, Entramos un poco más abajo, que sí que hay que ir con más cuidado porque es de asfalto y el camino es un poco más complicado pero bueno, eso es porque hoy solo iba a venir aquí al pueblo y no iba para que como corra, corra así me voy a pegar unos 100 para hablar eh, como vengo al pueblo no, pero si no tengo que venir con bamba de trail eh, bamba de trail, por pues luego me meto en más sitios bamba de trail, pero para cuatro cosas así pues bueno, bamba de asfalto sale del paso yep. este me ha salido guapo ¿eh? más o menos ves, es, es monte monte normal <ríe> cuando ve un bulto monte normal ¿Eh? por ahí se ve más o menos ¿Eh? si quiere enfocar me los dos lados, un carril ancho, luego se estrecha y si quieres enfocar pues pues así, pues puedes ver con un poco más de precisión ciertos sitios lejos pero es que la niebla hoy me está cortando un poco la distancia no me está dejando presentar toda la potencia de la de la linterna, pero bueno luego nunca me encuentro con nadie es decir, que yo hago y no me encuentro a nadie porque cuando me encuentre a alguien que no me lo encuentro porque a esta hora no hay nadie paseando encuentro a alguien y dirá tú que vas cantando pero <risa> es lo que tenemos es lo que hay Soco yep. para que si no me mato bueno ¿Ves? ya me he hecho me hecho una torcedura de pie porque como no veo no veo dónde apoyo, voy mirando para adelante. Es lo malo de llevar la bamba de asfalto No le pasa nada, ¿eh? porque los pies se recuperan Estamos acostumbrados, la gente que, corremos, que hacemos trail Estamos acostumbrados a que se nos tuerza el pie Si no es muy grande, no es muy grave Y se nos tuerce, lo arreglamos y ya está No nos queda lesión, ¿vale? Pero, eh, pero bueno, es una cosa que pasa con bamba de asfalto No tiene sujeción y es lo que pasa Hay que llevar la bamba de trail y ya está Yo Lo que pasa es que solamente tenía este tramo pequeñito lo demás es asfalto, ya de vuelta, voy a ir por un alargo, un kilómetro más para no ver al jabalí de antes y ya está, y entonces, pues bueno pues no es tan radical pero bamba a asfalto, olvidaros para atrás porque al final un día os pegáis un susto o rompéis un dedo con la punta de, de todo, chocar con algo o algo, ¿vale? entonces, cada cosa para lo suyo ¿vale? Ya está, yo solo tenía esto, me lo conozco, yo aún así me torció el pie y ahora ya asfalto. Eh, ya llegamos al pueblo por la por la salida, digamos, del pueblo y ahora lo vamos a hacer como todo por en medio. Ahí lo tenemos. Cámara cabrona con los leds con los LEDs infrarrojos. ¿Lo veis ahí? No, no sé si se ve. este no sabe a dónde estoy enfocando, la verdad. Eh, bueno, hay una parte que veis rojito. lo de infrarrojo. Una mira para allá y otra para allá. Esto han dicho, han dicho, que son muy listos, ¿eh? Han dicho que la ponen. Control Cat. Han dicho que la ponen para evitar robos. Y digo, vamos a ver. ¿Pero qué, qué cojones vas a evitar robos poniéndola en medio de la carretera? <risa> si tú la pones en la carretera, hombre, si tú me la pones en una entrada de una urbanización... No te discuto que el que entra y sale en la organización se verá, pero en medio de la carretera, en medio de esta carretera, de una carretera que va de pueblo a pueblo, ¿qué cojones va a evitar robo? Si el que roba, roba dentro del pueblo, pero roba en otras calles. No se sabe, ha pasado por aquí, pero no sabe dónde ha estado. ¡Qué, qué, qué imbecilidad! Eh? ¡Qué imbecilidad y qué control! ¿no? Pues ahí la han puesto hace poco y ahí la tenemos con infrarrojos para leer matrícula. Eso básicamente es para cuando hagan el confinamiento, cuando hagan todos los cierres, para controlar las matrículas de los coches que se saltan en confinamiento, que pasan por donde no tienen que pasar, básicamente es para eso, ¿eh? es decir, para controlar los coches y las matrículas, pero ellos tienen que decir que era por robos y dice que es por robos, pero es mentira, ¿vale? ahí lo tenéis, una pequeña, ¿vale? venga, vamos a cruzar ahora con cuidado, que tenemos que cruzar al otro lado para ir por el lado legal, esto es una para autobús, y no tener peligros, y hasta ahora nos metemos por el pasillo de las luces el pasillo de las luces que es este, ahí están apagadas están apagadas son estas las luces pero hoy están apagadas, están ahorrando lo que se gastan en, en cámaras lo ahorran en luces <risa> venga, seguimos Donde yo... Esto es el pueblo, ¿vale? Y de Val, es el pueblo este. Vale, pues yo cuando entreno vengo para acá. Haríamos el recorrido que hemos hecho, pero viniendo para acá a pasar el río, ¿vale? A atravesar el río. ¿Eh? Voy a enseñar un poco y me doy la vuelta. Bueno, espérate. A ver qué hora es. Las 04, vale, vale las 12 y 4, me da tiempo, me da tiempo a la 1 estoy en casa que digo, vayamos vale, a hostias a hacer torta, vale, vale eh... Vale, pues, voy a la rutilla mañana no grabaré en principio no creo que grabe porque luego eso, además, me da faena en editar los vídeos entonces, no eh... y ahora mismo ha tirado un poco más larga, vale Aquí estoy, Hola, no hay ningún bicho era algún bicho o no? Solo estoy yo con bicho Vale, pues aquí está el río A ver si, si lo veis un poco mejor Aquí tenemos el río ¿Eh? Está transparente, está guay ¿Eh? aquí tenemos un poco de catarata Que hace aquí un poquito de, de salto El puentecillo que ya se lo llevo una vez la riada y yo tiro por allí para allá, ya, igual, ya no atraviso, pero bueno, tiro por ahí para arriba y por ahí ya empiezo toda la, toda la ruta, ¿vale? Y ya está, vamos a volvernos. Para arriba esto, cuando hay riada, sí que ponen allí cadenas para que aquí no pase, porque hay mucho 4x4 que se les ocurre pasar por aquí. Y claro, si hay riada, pues se les puede joder la cosa, que o le empuje el agua o se queden enganchados en medio o algo, ¿no? Entonces cuando hay riada, cierran estas cadenas estas es de aquí, cuando hay... bueno, no con que haya amenaza tal de lluvias torrenciales ya ponen aquí la cadena esta aquí, bueno, no está la cadena, debe estar por aquí guardada la cadena la tiene, a lo mejor la tiene la policía la cadena, no lo sé pues bueno, aquí ponen una cadena para que no se le ocurra pasar a los coches venga, vamos de nuevo y ya grabo poco que si no esto se va a hacer muy largo, pero bueno, sé que hay gente que lo que quiere simplemente es ponerse algo y escuchar algo pasar el rato y ya está entonces sé que tampoco lo que yo voy a decir no es nada especial simplemente es poner algo pues como el que pone la tele ¿no? poner algo, hablar de trail hablar de cuatro cosillas y ya está, no hay mucha historia más entonces aunque el vídeo sea un poco aunque el vídeo sea un poco largo estoy aquí como los tontos hablando Por el pues no, los que nos gusta el trail pues lo vemos y ya está voy a hacer una pasada para que me veáis para que me veáis como corro <risas> lo tonto mira, vais a un poco aquí ya, sí, pues. eh, ya está ya habéis visto, habéis visto a los mosus. ¿Cómo se me han quedado mirando, como diciendo no lleva mascarilla, chicos. No lleva mascarilla porque voy trabajando el pulmón y voy trabajando el corazón y tengo toda la exención legal. Por eso no lleva mascarilla porque voy corriendo. Pero me han mirado, yo lo he mirado. ya nos es que tenemos cariño, cariño mutuo. Bueno, pues ya veis el que en el pueblo no hay ni Dios, ni Dios, pero bueno. Estos días con música, la verdad es que se disfruta mucho, estás en paz. De verdad, nosotros, hombres y mujeres, pues ya sabes, sobre todo hombres somos los que más hacemos trail. También en mujeres, ¿eh? pero digamos, veo más casos de hombres. Eh, oye, qué tranquilidad, qué pasaba ir ahí en, en el silencio de la noche. Y bueno, puede ir con música o sin música, como a ti te interese, ¿no? Pero qué qué tranquilidad, ¿no? vamos a pasar por el paso qué tranquilidad correr ahí pensando en tus cosas la verdad es que hace tiempo que no hablo de esto, pero el trailer es que te sube el nivel de felicidad un par de puntos, yo siempre lo digo, un par de puntos si estás al 6 no te discuto que vayas a ser feliz al, 10, feliz al 10 pero sí que al 8 sí que subes sí que subes, sí porque te cansa al cansarte también te olvidas de las tonterías estás por la labor estás por correr y ya te digo al final bueno, pues vas tranquilo te haces tus pensamientos de largo plazo ahí en la cabeza mientras simplemente llevas un ritmo pues eso, de simplemente ir haciendo como voy yo hoy de, de pachangueo chino chano Y la verdad es que... ¡Qué fantástico! ¡Fantástico! Yo no he encontrado ningún deporte. La bici está muy guapa también, muy guapa, muy guapa. Pero el, el éxtasis, vamos a decir, emocional. Emocional de correr tú solo por en medio de la montaña. Que tú ahora, por ejemplo, dices, me voy a tirar por ahí, pues me voy por ahí. ¿Vale? Y dices tú correr tranquilamente sin luces. Tú solo con tu linterna o con luces, da igual. Eh, es, otro... es otra cosa, tíos Es otra cosa Vamos a sacar el foco Y ya digo que yo he hecho las dos cosas, ¿no? Bici y correr, pero Siempre que tengo poco tiempo para hacer algo Lo dedico a correr ahí se ve lo que realmente me gusta más si tengo mucho tiempo y puedo hacer todo también salgo en bici pero si no mi prioridad, si no tengo mucho tiempo, muchos días para correr para entrenar, corro no hago bici la bici sería si ya tengo tiempo para hacer de todo bueno, vamos a pasar por aquí lo veremos por el paseo aquí hay dos pasos, tebra este y este vamos a pasar por este me verán o no me verán entre la luz, la, la linterna, los reflectantes si no me veis ya, que son bueno, esto es el y este es el de correr así que nos ponemos por el de correr porque ahora pocas veces van a venir pero si alguien, como yo a veces, está entrenando y se pasa por aquí e intenta ir rápido entonces hay que dejarle prioridad para que el de te no tenga que detenerse, no tenga que esquivarme Me comí el orejón aquel cuando os dije antes, en el camino más para allá, ¿cierto? ya he dado todo el rodeo llevo 6,67 kilómetros y bueno, eh, pues nada, voy a hacer un poco de gasto más que nada por pues eso, eh, comeré medio porque tengo subida y la subida, si comes uno entero, no va mejor, va peor. Entonces, va, vale medio. Voy a poner poco, que se me vea. Y ahora, aquí detrás. El chofla que va, lógicamente, va intacto, solo le pega un trago. La costumbre de llevar cosas, porque en realidad, pues ya no es necesario. Pero bueno, le pegaremos otro trago y lo que voy a hacer es que voy a vaciarlo casi todo para no llevar peso a la subida, que es poco lo que hay, pero algo quitamos. Bueno, casi con lo que queda me lo dejo. Y luego cuando. Voy a hacer un largo por un por asfalto En vez de ir pasar por el jabalí Y es un kilómetro más Y lo que haremos es que lo llevaré en la mano Que es una cosa que me suele ir muy bien Cuando no grabe, claro Lo llevo así, arrugado Va muy bien, muy bien No se lo apreciáis, pero yo creo que sí Lo arrugas, va fantástico, ¿vale? Y bueno, pues nada, chan, chan, chan Y ya está Esto ¿vale? graba así A ver si os puedo poner la música que estoy escuchando A ver si llega a ponerse a ver así No sé si la capta ¿Eh? trans, trans del bueno Yo creo que se oirá, algo se oirá, digo yo Bueno, pues ya está Ahí, bueno, como se llame Está muy bien, ¿vale? Seguimos, ahora empezamos la subida Toc, toc, toc, toc. Es que una de mis debilidades es la música trance. <risa> ah, aquí vamos subiendo yo. Despacito. Ahí vamos. Ahí vamos. Ay. Vamos por el borde si vienen coches me subo a la cera. Pero bueno, por aquí no ven ni dios. os voy a decir las pulsaciones a las que voy para que tengáis una aproximación a ver si las mide bien si las mide mal, ya os aviso que no está bien 144 141 138 al bajar me baja, pero mira, ahí va 144, súper tranquilo pero bueno, si no fuera grabando un poco más a ritmo tengo que ir a 153 mínimo 153 mínimo, si voy un poco animado, 157, si voy animado, 164, <ríe> más o menos. Son las 12 y media, por lo tanto, nos queda media hora de estar legales, media hora. Si nos llega la una, contagiaremos a todo el mundo, porque hay tanta gente por la calle, tanta gente en la una de la madrugada, en invierno, tanta gente que contagiaremos a todo el mundo. Si pasa la una y cinco, pero si son las 12 y 55 no contagiamos a nadie tranquilos que no contagiamos a nadie porque el virus solo contagia a partir de la una de la madrugada está hecho así se fabricó así el mismo y funciona así bueno pues ¿eh? ahora cogemos el camino largo y el camino corto sería por allí hay que meterse un lado por la montaña pero por no visitar al, al amigo jabalí de antes vamos a hacer uno un poco más largo un kilómetro más de asfalto, todo asfalto y ya está. vamos muy tranquilitos, ya lo digo, son 10 kilómetros, 11, pero muy tranquilitos, muy tranquilitos y no tenemos ninguna carrera. Activamos para entrenar, no activamos para competir. Fuera para competir hay que hacer 4 o 5 kilómetros y ya está. El de la izquierda, ¿eh? Pero a ver si esto se entiende ahí. 8, el de la izquierda, 8,97 kilómetros, ¿vale? Pues ya vamos. O sea que ya seguro que nos salen 10. ¿vale? Ya está. Ahora apagaremos el frontal para no ir. Hemos pasado un lado que, que no se veía. Y ya está. Ahora, chino chano. Chino chano. Pues hasta llegar a casa ya está. 10 y medio, 10 y algo. Depende. Se apura un poco más, para un poco antes o para un poco después. Pero vamos. Y ya está. ¿Os habéis dado cuenta? De que una salida de estas como te deja de, de tranquilo, de. Sales a tu rollo. Yo que además voy hablando, que me gusta cascar bastante. Voy hablando tranquilamente. A cámara. y Ya está. Y sale nuevo. Además, que es una tirada que la hemos hecho tranquilos no sé el ritmo, pero súper bajo el ritmo medio debe estar, mira, 7,58 kilómetros hora eso 7,6, bueno, como no sé no sé decirte si son 7 el kilómetro y pico, 7 largo el kilómetro algo así, ¿eh? contando todas las paradas todo esto que me voy deteniendo 7 ¿vale? eh, y pico el kilómetro, 7 largo, ¿vale? y ya está muy tranquilito Pues venga, ya os grabo cuando acabe, ¿vale? Yo os digo más o menos lo que ha salido. Del nivel llevamos... Eh, lo tengo en otra pantalla. Voy a ya la pantalla del nivel. 228 positivos, ¿vale? Todavía queda una subida. Una subida y otra un poquito, bueno, poca cosa ya, ¿vale? 228 positivos. Y mira, el perfil de desnivel lo podéis ver aquí. Aquí se ve el dibujito del perfil de desnivel, ¿vale? Bueno, así estamos. Yo por este puente ¿Cuántas veces? Con coche y corriendo. Ahí tenemos. El puentecito. Este puente lo hicieron mal y se les hundió. Se les hundió aquí, se les hundió para abajo. ¿Tuvieron? Se les cayó, ¿eh? Se les cayó un trozo, se les hundió no destrozado, pero se le bajó un, como medio metro para abajo, todo para abajo el puente de un lado y tuvieron que rehacerlo. Fue una cagada pero gorda. Cimiento mal o algo. Pues venga, vamos a enfrentar la última subida, digamos, clara, que tampoco es tanta. Suavecita está aquí. Pues estaba corriendo ahí pero me encontré con un amigo que vi aquí y, y ya me he parado y ya digo bueno para para ángel si ya has parado y has parado así que bueno no he tenido el cronómetro el, el gps pero bueno ya está ha salido eh, mira 10 con 25 eso es el pulso los 117 son el pulso 7,61 de media eh, contando que él hace autopauses eh, automáticos o sea que habrá pillado medio medio medio momentos lentos medio alguna parada se la habrá ahorrado ¿no? y ya está del nivel positivo se verá ahora en el siguiente paso 254 positivo 254 negativo y tres mil y pico, eso no me acuerdo, la de aumento de distancia, no sé qué historia es esa eh, El perfil de altitud, pues ves es la subida, la subida ta, ta bueno es el último tramo no, es todo no, es todo el tramo es como los últimos no, sé cuántos kilómetros y ya está esto sería si siguiéramos el track ¿eh? por, nos hemos nos por un por un entonces lo entonces veis eh... ¿Ves? Pues estamos en un punto diferente, hemos ido por otro camino, ¿vale? Hemos vuelto por otro vez, no hemos llegado a empalmar con el, con el primero, ¿eh? Con el vamos a arrancarlo, que se vea. Bueno, da igual. ¿Vale? Así que venga, ahora lo ahora lo, ya se habrá hecho autopause. ¿eh? Y ya está, por aquí lo dejamos. Esto ha sido una activación para hacer más o menos mañana 30. Puede ser 25, pueden ser 35, pero más o menos para buscar unos 30, más o menos 30 acá. Eh, 600 positivos, 500 positivos, 700 positivos... 8 días positivos, depende, depende de si alargo más o menos, ¿no? Y ya está, ¿vale? Venga, un abrazo y, y ya está, vídeo un poco largo. Hasta luego.